Álzate contra los gobiernos, contra Dios. Permanece irresponsable. Di solo lo que sabemos e imaginamos. Los absolutos son cuestión. El cambio es absoluto. La mente ordinaria incluye percepciones eternas. Observa lo que es vívido. Nota lo que notas. Cáptate pensando, la vivacidad es autoselectiva, si no lo mostramos a nadie, somos libres de escribir lo que sea, recuerda el futuro, aconsejate solo a ti mismo, no bebas hasta morir, dos moléculas chocando entre sí requieren un observador para hacer datos científicos. El instrumento de medición determina la apariencia del mundo fenomenal después de Einstein. El universo es subjetivo. Walt Whitman celebró la persona. Somos observador, midiendo, instrumento, ojo, sujeto, persona. El interior del cráneo es tan vasto como el exterior. La mente es el espacio exterior. Cada uno hablando en su cama consigo mismo, solo, sin hacer sonido. Primer pensamiento, mejor pensamiento. La mente tiene forma, el arte tiene forma. Máxima información, mínimo número de sílabas. Sintaxis condensado, sonido sólido. Fragmentos intensos del modismo hablando, mejor. Las consonantes alrededor de las vocales tienen sentido. Saborear las vocales, apreciar las consonantes. Otros pueden medir su visión mediante lo que vemos. El candor acaba con la paranoia.